y chicos, bienvenidos sean todos a una entrega más del de Rincón de Rosy hoy esto va a ser un video tip o un tip video como ustedes le quieran llamar pero este es esto es un video a petición de, de una chica que me escribió eh, tenemos un tema con, el, con lo que es la jeringa cómo limpiarla cómo hacer para que eso tenga otro o sea que eso tenga siempre el mismo uso bueno chicas miren esto es, esto es difícil de verdad que sí es casi como es como como le digo como descubrir por dónde se le entra el agua al coco creo que sí definitivamente ustedes saben que este pegamento y mil es un pegamento industrial de un rápido secado prácticamente y cuando él seca y lo dejamos así destapado él suele secarse y es muy difícil limpiarlo y todas esas cosas bueno en uno en tips anteriores que anteriores de este que le he hablado de la 6.000 le ha le he dado unas cuantas unos cuantos detallitos pero eh, aquí las chicas artesanas de República Dominicana cuando trabajamos con piedrería mayormente utilizamos lo que es esta jeringa o una jeringa cualquiera entonces a veces queremos saber cómo limpiar esta boquilla y esta jeringa para que pueda seguir usándose porque el pegamento se seca y se, y se endurece y tenemos a veces que botarla bueno chicas y chicos para empezar recuerden de suscribirse regalarnos un like seguirnos en las redes como el rincón de rosy y darnos unos pequeños like para que nuestro canal siga creciendo bueno bienvenidas sean todas hoy va a ser un tip video bueno chicas y chicos miren para eso lo voy a hacer corto práctico para que puedan entender para esto miren a veces este pegamento de 6.000 trae esas pequeñas poquillas también miren como ustedes lo pueden ver ahí vienen con esas pequeñas poquillas también que nos pueden hacer de mucha ayuda que caben perfectamente aquí en la jeringa y esas jeringas estas vienen ya miren también vienen con este pichuete la pueden ver también la podemos usar así directamente ¿Ven? bueno entonces mi recomendación es y el tip que le voy a dar es de que cuando vayan a utilizar el pegamento y seis mil buscar algo que no quiero que se me dañe mi mimosa por si acaso se le se, sale un poquito de, de la -MIL, pero bueno miren vamos a colocar la, la boquilla yo voy a colocar esa. es lo mismo que si yo coloco esta pero a mí me gusta trabajar con esta Entonces, aquí mi recomendación es cuando vamos a utilizar nuestro 6000 vamos a tomar poquito por ejemplo si usted va a trabajar eh, muchas piezas, muchas piezas vamos a poner que usted va a trabajar 20 piezas, entonces si usted va a trabajar muchas piezas, pues o sean 10, 20, ahí sí tiene que poner una cantidad, una cantidad de AC Smith, pero si usted va a trabajar dos piezas, dos piezas, vamos a poner que usted va a trabajar dos piezas o el par de arete, no llene su tubo hasta aquí, eche solamente un poquito hasta aquí, por ejemplo. Yo voy a trabajar una sola pieza que precisamente vamos a hacer un vídeo un vídeo ahorita que va a salir en unas en unas semanas. Miren, yo voy a echar un poquito. Porque solamente voy a hacer una sola pieza. Un poquito de mil ¿verdad? Aquí está mi yeso. Si yo veo podemos dejar que se escurra hasta abajo si sí, yo veo que voy a necesitar más de, de esa cantidad saco voy a sacar esto y vuelvo y le pongo un poquito de 6000 ahora bien está explicado ahora voy a poner esto y vamos a ponerlo bien vamos miren ven lo que le digo mire dónde miren dónde está el ACIS 1000 yo voy a utilizar ese poquito ahora en dado caso que yo no que se me acabe ese poquito de ACIS 1000 y que yo tenga que utilizar más voy a sacar esto y pongo un poco más ahora para limpiar esto porque esto se endurece cuando no lo usamos y por eso tenemos que seguir comprando jeringa. Lo que yo voy a hacer es tomar, aquí yo tengo alcohol, Este es alcohol, miren, si no tienen alcohol pongan acetona, miren, limpiar con un pañito o un wiper humedecido y dejarlo que se seque al aire libre ahora, el tema de la boquilla aquí lo que tenemos que hacer es cuando terminamos, directamente de que terminamos es tomar alcohol o acetona echarlo un poquito con un palito o con un pin vamos a limpiar para que no quede ningún grumito y ningún residuo de alcohol, para que esto pueda seguir siendo útil, secamos y reservamos, esto por igual, lo limpiamos a la hora de terminar, a la hora de terminar tómese, tómese un poquito de tiempo por favor, para que lo limpien, lo limpien le echen su poquito de alcohol o acetona con su palito o con un pin lo limpian y lo dejan secar bien ahora con esto todavía ¿ve? queda residuo aquí entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo tomamos alcohol, como no podemos, si quieren pueden usar un limpiapita por ejemplo, pueden usar esto con un poquito de esto, miren y limpiar, Bien. así de esta forma, retira y se limpia aquí ven se ve un poco complicado se ve un poco difícil pero en realidad esa es la prácticamente la, la explicación que le tengo más lógica y la explicación que puedo decirle que puede ser que suele ser útil y que no te, y que podamos reciclar este estos envases porque como sabemos cuando trabajamos con esto eh, rápido, lo dejamos tirado, dejamos que eso se seque y lamentablemente el caso, eh, tenemos que volver a comprarlo. También pueden utilizar lo que es el agua caliente, también el agua tibia para también limpiar, limpiar su jeringa o limpiar todos estos instrumentos que le, que le hablé para el Aces y como le comenté en otro día anterior, para que su tapa no se llene de ese grumo, lo que tenemos que hacer también es limpiarlo. Todo es tomarnos un pequeño momentito, un pequeño segundo para poder hacer eso. Yo sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer, que siempre estamos corriendo, pero esa es la... Ese es el como, como le digo, este es el tip que le puedo dar que me ha servido, que me ha ayudado para hacer eso. Es verdad, miren, señores, que me rompí la cabeza. Pues sí, me rompí la cabeza, el coco, pensando cómo era que lo iba a hacer y cómo es de la forma. Pues sí, buscando la forma de cómo para que ustedes de cómo explicárselo para que ustedes lo puedan entender un poquito. Si no tienen alambre, utilicen el PIN y también pueden utilizar el Limpia Pueden usar esto, una pali, un palito de brocheta y limpiarlo así. Alcohol y acetona. Eh, bueno, chicas, recuerden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like si este tip del A6000 te ayudó. El agua tibia, eh, una cosa, es. Quiero que, me, quiero que me comenten debajo de, debajo de este video o algunos comentarios que mmm, no sé si a ustedes le pasa, igual que a mí, no sé si a ustedes le llega a pasar igual que a mí. Eh, disculpen la huella de los perros, por favor, disculpen. Eh, no sé si a ustedes le pasa igual que a mí, vuelvo, repito, de que cuando el, el clima está frío o está un poco nublado o está lloviendo mucho. El a cuando tú vas a pegar tus piezas se vuelve una, no, eh, no, eh, o sea dura mucho su, su, su, dura mucho para pegar, recuerden que el a prácticamente pega a los 5 minutos y ya está prácticamente pegado, es verdad que siempre le he dicho que dejen pegar por algunas 2 o 3 horas, pero él ya a los 5 o 10 minutos ya le está prácticamente pegado este pero se vuelve como una pasta y como que no funciona muy bien no tiene la funcionalidad de que en realidad tiene que hacer cuando el clima está como bastante caluroso y, y bastante agradable bueno chicas en otro tip vamos a hablar del f6000 verdad vamos a hablar del f6000 eh, recuerden de suscribirse regalarnos un like espero que este video tip le pueda ayudar de verdad que sí. a esa chica que me escribió desesperada que cómo se podía hacer eso porque está cansada de comprar jeringa y siempre se le tapan esas cosas bueno yo espero que este video tip te pueda ayudar un poquito bueno ya saben chicas suscríbanse, regálenos un like y compartan nuestro video con quien más le guste eh, ya saben Sigan en todas las redes como el Rincón de Rosy y nos vemos pronto hasta otra entrega. Bye, se le quiere a todas. Espero que lo pongan en práctica, ¿eh?